Una comisión de la Asociación Dominicana de Profesores se reunió este miércoles con el general de la Policía Suárez y Correa, donde trataron algunos temas de seguridad en los entornos de los centros educativos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Vinimos a visitar, como siempre lo hacemos, a todos los generales, los directores regionales noreste de, que vienen aquí a la zona. No habíamos tenido la, eh, el tiempo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 Y hemos visto que es una persona que dentro de los jovial también tiene la suficiente energía de resolver. Por eso la ADP, en una muestra, hoy estamos aquí, después lo vamos a invitar a que vaya a nuestra casa, club de ADP, para mantener lo que hay que hacer. Policía Nacional, sociedad civil, nosotros, trabajar en pro de la mejoría de la calidad académica y eso se resuelve ellos garantizando la seguridad y nosotros trabajando en lo que podamos ofrecerle al señor general a la policía. Eso es importante que nosotros, eh, la Policía Nacional, estemos trabajando de mano con cada una de las organizaciones. Fuimos a hacer una parada cívica, eh, un izamiento de banderas con, con, en coordinación con la directora de la escuela y allí le hablamos de los valores familiares y de los valores patrios a los niños y también le soltamos a los padres y a las madres que eh, a esos niños eh, luego ya sean despachados de sus escuelas liceos que le ocupen el tiempo en labores peligrosas Labores culturales, labores sociales, labores deportivas y otro tipo de actividades para que ellos no puedan tener un contacto eh, en ausencia de su padre y su madre con jóvenes que ya están desviados y no vayan a afectar la conducta de esos jóvenes que hasta ahora están del camino. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.